Ven, quédate aquí Y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo Y cuido tu sueño contempla el cielo lo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós Solo espero yeah. volver uh. a amar no sé cómo empezar, para explicarte lo que siento A punto de estallar, si estoy vivo o si estoy muerto Miro la televisión y me sirvo una copa La alfombra de mi cuarto dice que te escriba una nota Hola, ¿cómo estás? Aquí te escribe el killer otra vez Quiero que sepas que me duele y que no sé qué hacer Dime cómo olvidarte o me despido de esta vida Porque no le llamo vida si no eres parte de ella Espero no molestarte con mis tonterías Pero quiero que sepas que contigo me gané la lotería Pero ya no estás y me arrepiento de no. Haberte dicho lo que siento, lo que siento por ti Punta a punta aquí la noto Solo quiero que sepas que, que mi corazón está roto No eras parte de mi vida, eras, eras mi vida entera Tomas tu decisión sin importar que me doliera Llegó la primavera y pienso y si, me, si me recuerdas Y sé feliz no espero volverte a amar ¿Me dejas abandonado, del corazón muy destrozado y acabado, maldigo esos abrazos, tus cartas las deshice a pedazos, quedaron retratos en el celular, nunca sabía que de mí te ibas a burlar y decías que jugué contigo, lo siento, ese no es mi estilo, ahora me arrepiento de haberte conocido, pero ya es muy tarde, yo solo te digo para que no pienses que fui un cobarde pasaron los días, así pude olvidarte, de que sirve extrañarte, recordar cuando me des Siempre voy a amarte, siempre voy a cuidarte, nada ni lo quiero recordar para que si ya lo pude olvidar solo me trato de enfocar, por favor no vuelvas a molestar, no me vuelvas a llamar. Ven quédate aquí y sé feliz. Solo espero volver a amar. Ya, yeah. 2020 fue el killer con el Jonek. Desde donde? Desde Killer Producciones. La Madero Fan. <risa>